Entre los ayunos y las tentaciones del Señor, vamos caminando, vamos caminando en este preciso senda del llegar al Señor. En esa senda que Él me está esperando. Y vino, y vino para guiarme. Y me dijo, yo me voy, no tengas miedo, pero mi paráctito te va a ayudar. Y él está ahí esperando, esperando, hermanitos queridos. Y creo que hemos avanzado mucho, que ya con tanto ayuno yo creo que ah, estamos sin carga. No es que estemos muy delgados porque no hemos comido, sino porque no hemos hecho esas rabietas, esa gira ah, <risas> esas mentirillas, todo eso que nos estábamos acostumbrados a la impaciencia ya salieron vuelven pero poquito y por eso nos vamos acercando al Señor y hoy día vamos a ver la tercera tentación del Señor ¿Qué quiere decir el tres un número que al igual las tres caídas del Señor que nos ayudan a decirnos que no importa cuántas veces nos caigamos no importa cuántas veces tengamos tentaciones lo importante es salir adelante y mira en esta cuarta tentación Satanás le dice, está escrito, que ordenará a sus ángeles que te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero Jesús le contestó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Palabra de Dios. Hermanito querido, sabemos que Satanás sabe, es un ángel, sabe tu debilidad, sabe la mía tiene clara la palabra de Dios y por ahí nos tienta, por ahí nos pone a ah, cositas buenas y con la palabra de Dios pero me está quitando de cosas mejores. Lo que le hizo a quien como lo hizo con Jesús. ¿Sabes que le van a retirar? Los ángeles te van a tomar. ¿Pero qué le contesta el Señor? El Señor le contesta sencillamente que no hay que tentar al Señor. Entonces tú muchas veces, hoy oh, yo estoy con el Señor, yo estoy entregada a él. ¿Y qué me dice? Pero no me tientes, no te alejes, no te metas con toda esa gente que te puede llevar por el mal camino. Vamos, vamos adelante. No tentemos al Señor. Sigamos su camino de la manito de él y de la manita de la mamita virgen. Vamos a llegar a poder compartir la gloria de su resurrección. no hay nadie más bello que tú Jesús Jesús no hay nadie más bello que tú incomparable Incomparable es tu gran amor. Quisiera yo ser parte de tu vida. Llévame a donde quieras tú, Jesús. Y nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia. Incomparable.